Ahora vamos a hablar de. Eh, de. Eh, ya las baterías propiamente dichas, ¿no? Entonces, hablamos primero de las funciones, de muchas pruebas para diferentes funciones. Luego hablamos de los cribados. Ahora vamos a hablar de las baterías. ¿Qué son las baterías? Las baterías son un conjunto de pruebas, de tareas, cosas que se le ponen a hacer a las personas. Dime, ¿sí? Dave, para ¿Qué valoran? múltiples funciones, ¿sí? Y que suelen ser flexibles en, en términos de qué tantas tareas se aplican, ¿sí? Una batería no quiere, no requiere que sea aplicada toda, sino es un, múltiples tareas de las cuales tú puedes elegir cuáles son útiles para tus objetivos valorativos, ¿sí? Entonces son flexibles en términos de la cantidad y tipo de sus pruebas que se que se eligen. Es más, por mucho tiempo, ahora es que se venden baterías ya construidas, como la Enil, pero por mucho tiempo lo que se hacía era que cada neuropsicólogo elege, eh, construía su propia batería. ¿sí? Entonces tú simplemente te formabas baterías por tipos de pacientes, y yo creo que eso es lo idóneo, ¿no? Si a ti te llega un paciente más o menos con tales características, con tales problemas, con tales motivos de consulta, Tú comenzabas, tú ya tenías como unos heurísticos, como unas formas de pensamiento, unos atajos mentales para saber qué pruebas de escoger. Ah, pues este niño tiene problemas de lectura, de integración, tata, Antes voy a comenzar a escoger una prueba de copia de figuras, una prueba de eh, ensamblaje, voy a evaluar signos neurológicos blandos y algo de control motor. Listo. Entonces ya tú tenías como esos grupos de, de pruebas, de subpruebas. Eh, identificadas y esa era tu batería. Entonces, la batería que tú te construías para evaluar funciones visoperceptuales y motoras. Te llegaba un niño con reporte de inatención, problemas de conducta, entonces, ah, una escala para padres, una para profesores del comportamiento, puede ser la de la, la, la, el, todo el conjunto de Ackenbach, eh, más eh, algo de, de eh, orientación, Atención selectiva, control atencional, funciones ejecutivas. Entonces ya, tú tenías, tú, entonces uno como que ya tiene más o menos claro para cada paciente qué tipo de eh, tarea los va a poner a hacer. ¿Sí? Eh, ahora, pues para ahorrarle tiempo y trabajo a, lo, a los neuropsicólogos, pues ya le, le venden a uno las baterías construidas, como la ENI, ¿no? Como la LUR, la batería de Luria, la, el test de Barcelona y cosas por el estilo. ¿Listo? Que ya están todas las tareas agrupadas en un solo instrumento, pero uno nunca, uno nunca aplica todo porque sería inviable, ¿no? O sea, eso, eh, no, además, vas a fatigar a la persona, no hay tiempo y no tiene ninguna, ni, ningún tipo de... Eh, o sea, si, entre, si se aplican demasiadas pruebas, lo que está mirando es que el neuropsicólogo no supo elegir las pruebas. En las baterías no se calcula un puntaje general, o sea, tú no vas a tener el puntaje de la ENI ni un CI, ¿sí? O sea, no se calcula un puntaje global como un CI. O sea, no se suman. Tú no sumas las pruebas perceptuales con las, con las pruebas eh, de funciones ejecutivas. Cada una tiene un puntaje independiente. ¿Cómo es la diferencia entre las pruebas de Wessler, no? Que uno sumaba dígitos, más esta, más esta, y sacaba eh, indicadores. No, acá no se sacan índices. Y esto básicamente, pues, porque no, las baterías neuropsicológicas no tienen como objetivo evaluar el constructo de inteligencia. Pues, por lo tanto, no permiten ni están hechas para evaluar coeficiente intelectual, ¿no? Que alguien me preguntaba eso. ¿Eso es claro? Dado que ustedes me preguntaban eso. Sí, sí, señor. Listo. Y existen diferentes baterías comerciales que ya les venden todo el conjunto de sus pruebas. Pero si ustedes miran, casi todas las pruebas que tienen las baterías son las mismas. Claro, por, por derechos de autor y demás, les cambian el nombre, ¿no? Entonces ya no se llama figura compleja de Raydard Service, sino se llama figura compleja. <ríe> ya no se llama el test de, de aprendizaje verbal de California, se llama la tarea de memoria verbal. Y así sucesivamente, ¿no? Ya no se llama la tarea de Strupp, sino se llama el test de los colores. Ya no se llama la torre de Londres, se llama la, la, la pirámide de México. Cosas por el estilo. ¿Listo? Eh, bien. Esta es una lista que yo les proporciono también. Esto es pues, construida para este curso con muchas de, de, la, de las herramientas que les estoy dando, que son construidas para este curso de las principales baterías neuropsicológicas infantiles. ¿Listo? Entonces, tenemos acá eh, en la batería, el nombre, las edades, la población para la cual se usa la batería, el año de publicación y los autores. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, la ENI2. Ya estamos en la segunda versión, ¿no? Entonces, es la evaluación neuropsicológica infantil que se aplica en niños de 5 a 6 años, que está validada en población mexicana y colombiana también, más, más, más como paisa, como meanizales, y, eh, se, y, y, se, y, se, y se publicó en el año 2013. Y los autores, Matute et al. la ENI para preescolares, ¿sí? De 2 a 5 años, solamente con población mexicana, que salió en el 2021. También es de Matuti. La, la batería de Luria inicial, es, es para evaluación neuropsicológica en edad preescolar, de 4 a 6 años, es, se validó en población española, se publicó en el 2006, por Ramos y Manga. El, el, el Luria inicial, la batería de diagnóstico neuropsicológico inicial de Luria. Esto no las propuso Luria, no se van a confundir, es que las personas siguieron el modelo de Luria para hacerlas, ¿no? es, eh, Manga y Ramos, básicamente. Sí, esa es, esa es la continuación. Pero son bastante viejitas, si se dan cuenta. El Cumanín y el Kumanes. Esas son de Portellano. Entonces, Cumanín para 3 a 7 años, Cumanes para 7 a 12 años. Y todo es español. El NEPSI, que también se utiliza muchísimo, la batería neuropsicológica infantil, es española. Corman Cliff Kemp. El, el BAMPE, la batería neuropsicológica para preescolares, que se validó con... Eh, para preescolares, obviamente de 3 a 5 años en niños mexicanos eh, por Ostrowski por Frey Ostrowski el NAMP que, eh, que es el NAM 3 que es el Neuropsy eh, la, eh, la batería de, de, de, de atención y memoria neuropsi, que es de 6 a 85 ya van en la tercera edición ¿sí? que se validó para población mexicana y colombiana también por Ostrowski y compañía en el 2019 el Baneta, la batería para evaluación de trastornos del aprendizaje con población mexicana de 7 a 12 años, por Yáñez y, P y Prieto. La batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales, la famosa Banfe. Si a mí en realidad esta Banfe no me gusta por la estructura, eh, la estructura conceptual que tiene, el constructo me parece horrible, que de, de, de, de funciones dorsolaterales, ventromediales eh, y, y órbitos frontales no me gusta. Muy, o sea, no tiene sentido, mejor dicho, ser una estructura anatómica para una prueba cognitiva. Pues igual, ellos allá con sus teorías localizacionistas. Entonces, la última, que creo que va en el BANFE 2, que es del 2021. Eh, no, BANFE 3. Estas ya van en el BANFE 3, que es del 2021, por también el grupo de Ostrowski. La EFEM, la eh, Evaluación Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas en Niños. Es española, por, de portellanos. Y la, de, y la prolexia, que es para evaluación de, también de trastornos del aprendizaje, menor a, de, a de, may, de niños mayores a cuatro años, que es española, ¿sí? de cuentos vega. Entonces, listo. Entonces ahí tendríamos como un recuento de las principales baterías neuropsicológicas que eh, pueden usar en, en, en niños. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Vamos entonces a comenzar a hablar de cada, rápidamente de cada una de las baterías. Eh, sin profundizar tanto. ¿Listo? Entonces, la ENI y la, esa pues ya ustedes la conocen porque ya la exploramos aplicamos algunas subescalas con algunos de los hijos de ustedes de las estudiantes que están presentes y pues pude, y ustedes nos explicaron como la estructura no entonces es una es pues es importante porque es la la es la única batería validada y creada para eh, población infantil latinoamericana, sí. Entonces esto es un hito bien importante, ¿no? Y donde hay un aporte de neuropsicólogos colombianos importantes, ¿sí? entonces, eh, Pues Mónica Rosell y bueno Alfredo Ardila, que son colombianos, colaboraron enormemente ahí, ¿no? Eh, es una batería como mucho, pues exageradamente extensa, o sea, mucho más que la mayoría de las baterías. Es bastante exhaustiva en términos de tareas para valorar y explorar las diferentes funciones cognitivas posibles en niños. Esa que uno puede explorar casi que de todo, pero pues es inviable aplicarla, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que el solo protocolo tiene como cuarenta y pico de páginas. Sí, esto pues es un gasto de materiales enorme y costosísimo, además, si ustedes van a usar un protocolo por niños, ¿no? Entonces hay que ser muy estratégicos para aplicar la ENI, o si no, pues uno puede pegar la enredada del siglo, ¿no? Además tiene, eh, bueno, entonces vemos acá, ¿qué es lo que tiene esta, esta, esta batería? Tiene un manual de aplicación, una, dos libretas de estímulos, una, un formato para evaluación de historia clínica, que es bastante útil... Eh, pero esto, pues, básicamente es desechable, ¿no? O sea, o se, si se utiliza uno por paciente, entonces, pues, te vas a gastar un montón de papel y esto, pues, para la basura es, bueno, para guardarlo en... en aquel, ¿no? Cuestionario para padres, libreta de puntajes, que es el protocolo, la libreta de respuestas, que también es otra cartillita grandecita, la libreta de puntajes de signos neurológicos blandos, o sea, Básicamente esta, esta, esta, esta, esta, que son más de 100 páginas, se, eh, eh, solamente son para, un, para cada paciente. ¿Sí? Juego de cartas, de, de, de 30 cartas. Con, con, con el juego de 27, esta es para, estas cartas son para la evaluación de la flexibilidad cognitiva de funciones ejecutivas, que son cartas tipo Wisconsin. Tres bloques de madera para hacer la evaluación de planificación, como la, la pirámide de México, que es parecido a una torre de Londres, pero pues no son circulares sino cuadrados. Un CD para, con estímulos auditivos, para básicamente exploración del lenguaje, la lectura y demás. Y unas plantillas de calificación, ¿no? Esto es lo que trae el maletincito de la ENI. Aquí está, entonces, cuáles son los materiales proporcionados, los materiales requeridos que no se incluyen, como un cronómetro, un reloj, una grabadora, ¿sí? un, un cassette, o sea, una grabadora, puede ser, se puede reemplazar por un celular con grabadora, lápiz y borradores, listo. Eh... La lista de materiales, bueno, ustedes aquí, materiales proporcionados, tarjetas, ¿verdad? materiales, como lo que, entonces, ¿qué más se requiere que no esté dentro del maletín que ustedes deben conseguir? Una pañoleta o algo para tapar los ojos, un peine, una peinilla, básicamente lo llamamos acá, una cuchara, un borrador, una llave, un anillo, esto es para el reconocimiento táctil con los ojos cerrados, una, peleta, pe, una pelota pequeña, un clavo, una puntilla, un muñeco para la tarea, para tarea de relaciones espaciales, palillos, 20 palillos, ¿sí? moldadientes. Y tarjetas de papel grueso de tamaño de media carta para ocultar la ejecución de las pruebas de memoria visual. Listo. Ahora esta es la estructura de la, de la batería. Sí, entonces vemos que tiene. Evalúa dominios de habilidades construccionales donde hay una, dos, tres, cuatro pruebas. ¿Quién van haciendo la cuenta? ¿Sí? Y memoria verbal auditiva. Una, dos, tres, y visual. Entonces, una, dos, tres, más las cuatro, ya van siete, ¿cierto? Entonces, van siete, tare siete tareas acá. Algunas que pueden ser más rápidas, otras pueden tardar cinco o diez minutos. Entonces, ustedes tienen que ir multiplicando pues, los tiempos. Eh, Estímulos, memoria eh, de vocación diferida. Esto es Esto es, básicamente, esto es aprendizaje, ¿no? Fase de aprendizaje. La lista de palabras es para hacer la curva de memoria. Eh, bien, lista de figuras para hacer la curva de, de memoria visual. La evocación diferida, entonces tendremos para el recuerdo espontáneo la lista de palabras, o sea, la, acá, el recoro por claves, reconocimiento verbal auditivo, o sea, eh, reconocer las palabras que se le han dicho de otras que se le presentan, y recuperación de una historia, ¿sí? recordar los eventos que se le dijeron de la historia, no entonces, una, dos, tres, cuatro... 5, 6, 7, 8, más 7 que llevábamos, 15, ¿no? 15 pruebas por ahora acá. Ponle entre 5 minutos, algunas de 10, en promedio 7 minutos. Entonces, aquí se nos va haciendo larguísima la aplicación. Todas estas ustedes las conocen, ¿sí o no? O hay alguna que no conozcan, alguna tarea de acá que no conozcan. Recobro la figura que ustedes... Copia la figura compleja de rey, que es la de acá. ¿Sí? Y aquí recordar la figura compleja de rey. Saber qué figuras se les hayan mostrado y cuáles no. ¿Está ahí, está claro? Sí, sí, señor. sí. Muy bien. Y... Ahora, habilidades perceptuales. Percepción táctil en la mano derecha y en la mano izquierda. Entonces, te le tapan los ojos y debe percibir con los ojos tapados objetos. La llave, el bueno, todo lo que yo les mostré hace un rato. El anillo, la cuchara, la moneda. Bueno. ¿Sí? con cada una de las manos percepción visual, imágenes sobrepuestas que ya le hemos hablado ¿sí? que es donde está la manzana la pera, la banana, la patilla todas son como en líneas solamente como la forma sobrepuestas y de discriminarlas, que esta es la misma que, se usa, que utilizaba Luria ¿sí? e, imágenes borrosas donde se ven como manchitas y cada vez se van armando más Cierre visual, que son como no están completas las imágenes y cada vez van apareciendo más completas. Reconocimiento de expresiones faciales, caras con expresiones faciales. Integración de objetos, ¿sí? donde las personas se le puede estar eh, como unas figuras donde están por partes y debe integrarlos en una figura completa. Percepción auditiva, percepción de notas musicales, básicamente es discriminación de notas. Sonidos ambientales y percepción fonémica, esto es con, lo, con los CDs con grabaciones lenguaje, repetición de sílabas es acá, solo de perceptual 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 10 perceptuales ¿no? que es acá, ahí 25 ya, 25 tareas R lenguaje sílabas, palabras, no palabras, oraciones expresión denominación de imágenes muestra de, de decir cuáles se le muestran coherencia narrativa a contar mi historia, imagino, longitud de la expresión, designación de imágenes, seguimiento de instrucciones, comprensión del discurso. Entonces acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más de lenguaje, más las de habilidades metalingüísticas. 11, 12, 13, 14, más 14. Relacionadas con lenguaje y habilidades metalingüísticas. Vayamos 39. ¿Listo? Lectura. Pre precisión en la lectura de sílabas, palabras, no palabras, oraciones, palabras con errores en la lectura en voz alta, oraciones, lectura en voz alta, le digo, comprensión, ¿sí? de, lectora. de la lectura silenciosa, velocidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. mala escritura, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 55 tareas. Más... 1, 2, 3, 4, 4, 59, entonces, 20, 59, listo, entonces acá se le dictan sílabas, se le dictan palabras, no palabras, dictado oraciones, porcentaje de palabras con error, bueno, esos son cálculos que se hacen de las anteriores, en aritmética, conteo, manejo numérico, cálculo, razonamiento con diferentes tareas, ¿no?, Lectura de números, dictado de números, comparación de números escritos, ordenamiento de cantidades, serie directa, serie inversa, cálculo mental, cálculo estric, escrito, problemas aritméticos. 1, 2, 3, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10. 10 de aritmética, van 69 tareas. Y las de atención, que serán cancelación de dibujos, que es los conejos, conejos grandes, conejos pequeños, donde tienen que encontrar los conejos grandes. Cancelación de letras, encuentre la letra A, por ejemplo. Dígitos en progresión, o sea, en orden directo, en regresión, en orden inverso. Cuatro. Habilidades conceptuales, que es asociar por similitudes, matrices y problemas aritméticos. Entonces, dos, cuatro, más tres, siete. Para 76. hasta acá. Más faltarían las de funciones ejecutivas, que son fluidez verbal, fluidez gráfica, flexibilidad cognitiva y planeación. ¿Sí? Entonces, acá son. Una, dos, tres, acá son. Eh, semántica que diga todas las frutas y animales que recuerden. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco. Eh, la prueba el cinco, esto es solamente una prueba, que se calcula todo esto. Cinco, seis, planeación, siete. 83, van tareas acá. O sea, se pueden hacer 83 tareas con la N solamente. Para que, por, para que, para que vean lo, lo, lo, lo, lo dispendiosa que es. ¿Sí? Entonces uno no, hace, uno no aplica todo eso, solamente elige lo que vas a aplicar. Bien, recuerden que la puntuación de la N es similar al WIS. Eh, que es con puntajes media de, de 10, desviaciones estándar de 13, de 3. ¿sí? Entonces, Por encima de 13, alto, por debajo de 7, bajo, por el debajo de 4, deficiente, por encima de 16, eh, sobresaliente. ¿Listo? O superior. Neuropsi, que algunos de ustedes me preguntaban por el neuropsi, que sería la batería de de atención y memoria eh, neuropsi, ¿sí? o sea, atención y memoria. Entonces el neuropsi eh, se puede aplicar desde los 6 a los 85 años, esto es el formato de calificación, uno de los baremos para la edad de 8 a 9 años, y aquí están todas las tareas que se pueden aplicar, ¿no? Entonces, es una orientación en tiempo, en espacio, en persona. Lo mejor es usar el manual e ir aplicando progresivamente. Ahí está muy claro cómo se aplica cada tarea. Esto no es nada del otro mundo. Son básicamente las mismas tareas que ustedes aplicaron en la ENI, en la, en, en, para la memoria, atención y demás. Entonces, acá es qué día es hoy, dónde estamos, quién es usted. ¿Sí? Atención y concentración, retención de dígitos en progresión. So, pues, no tiene muchos, esto es lo que ustedes ya vieron de repetir los números ¿sí? cubos en progresión estos son los cubos de de, de, de de crossy creo que se llaman que son cubos con números donde la persona tiene que ustedes le señalan los cubos y la persona tiene que repetir los cubos señalados detección visual eh, a, a, aciertos entonces simplemente pues debe son las más pruebas de cancelaciones ¿sí? detección de, de dígitos eh, cuando yo diga cinco, tú das un golpe, cosas por el estilo, series sucesivas, ese es el, ah, bueno, en este momento no me acuerdo, o sea, diferenciar cada una de las tareas, pero pues en el manual stand, que no es nada del otro mundo, ¿sí? Retención, series sucesivas creo que es la resta, ¿no? Es restar hacia atrás. Sí sí sí, sí, sí, sí, así es, restar de 7 en 7, entonces de, de 100, 93, 86, ya, esas series sucesivas. Eh, de memoria, memoria de trabajo, retención de dígitos en regresión, cubos en regresión, ¿sí? los cubitos que señalas, ahora los señalas en orden inverso, curva de, entre la, lista de palabras también para, para, para medir el, el, la, la curva de memoria, ¿sí?, eh, la, la, copia, la, la copia de la figura de Rey, el recuerdo de la figura de Rey de Osteridge. Eh, se le muestran caras y se le, después se le piden que diga el nombre de las personas que son dueñas de esas caras. Y ya de vocación, son las mismas tareas de codificación, de aprendizaje, pero pues a ya largo plazo, ¿no? Y de funciones ejecutivas, eh, formación de categorías, esta es una tarea, esto es chévere porque se le presentan cuatro dibujos y tiene que decir en qué eh, eh, categorías eh, que los organizarían entonces tú le muestras por ejemplo una ambulancia un taxi un bus y una, y una bicicleta por ejemplo entonces qué son o sea organiza en categorías es medios de transporte eh, eh, son construidos por el hombre eh, tienen partes metálicas tienen ruedas eh, eh, transportan personas, o sea, tú, entonces es ver qué tantas categorías semánticas pueden hacer, ¿sí? fluidez verbal, ya, las, ya se las expliqué, que es decir, todas las palabras que se les ocurra con eh, que sean animales o frutas, fonológica con la letra R, P, D, ¿sí? no verbal, la que hicieron en la tarea de, de, de, de, de, de la Eni, ¿sí? que es la generación de dibujos o de formas con los puntos, mejor. Eh, funciones motoras, es, es las de, la de hacer movimientos y frenarlos y de hacer control motor. El STRUF, que es la de la prueba de, de, de, de colores, que ustedes la conocen, de las letras con colores. ¿Listo? Y eso básicamente es el Neuropsi que alguno de ustedes me dijo que se lo presentara para eh, tenerlo más claridad. El Neuropsi viene con estas tablas, ya con los indicadores, con los baremos de normal, de 13 a 7, como lo hemos visto, media de 10, desviaciones de 3. ¿Sí? y los rangos eh, eh, de riesgo ¿no? con, con alteraciones ah miren pues yo acá tenía el resumen de las pruebas entonces esto es orientación en qué día estamos en qué medida se va puntuando un, un punto por respuesta correcta atención y concentración, dígitos memoria de trabajo, retención de dígitos orden inverso, codificación de curva de memoria como la que hicimos, y le dicen en, en cinco ensayos las palabras para que se los aprendan. Bueno, creo que acá son tres ensayos nomás. Codificación, entonces yo prefiero no usar esta sino usar el CBLT, que son cinco ensayos, si es más robusta para evaluar memoria, por ejemplo, en adultos. Codificación, de eh, esto es copia de la figura, ¿sí? para niños o para adultos. Y codificación de la memoria lógica. ¿Sí? Entonces, voy a leer unas historias, de recordar una historia, recordar las caras, mira las caras, ¿tá? y después cómo se llamaba ella, cómo se llamaba él, ¿sí? Formación de categorías, lo que les decía, mirar entonces acá ustedes tienen que agrupar esto en la mayor cantidad de categorías, alimentos, ¿sí? vegetales, no sé qué, aunque esto no es un vegetal. Bien. Y recordar las... Las palabras, bueno, esto es de vocación de memoria, reconocimiento, atención y concentración. Tienes encontrar encontrarlas, tache todas las, eh, en una hoja de figuras. Tienes, es una tarea de cancelación, tache todas las estrellas. ¿Sí? Y esto es recordar por pares, esto es como de memoria. Entonces, miren acá la de que debe tachar. Entonces, ustedes buscan la estrella y tachan. Se cuenta, y se les da un minuto para hacer esto. Eh, funciones de vocación. Bueno, todo esto ya lo vimos que eran las mismas tareas de memoria, pero ya largo 20 minutos después. Cubos bueno, en progresión. Entonces, señalar los, los cubos que tienen los números. Regresión. Esto es eh, detección de dígitos, donde cada vez que yo diga un 2 y luego un 5, ¿sí? eh, eh, eh, eh, que escuche inmediatamente, eh, después de un 5 usted deberá dar un, un golpe. Entonces, se da un golpe. Entonces, 7, 7, 8, 2, 5, A. y se le lee rápido. Listo. Atención y concentración, ir restando, ¿sí? Y bueno, acá es sumar de 3 de, de en 3, no, no es resta, sino suma. Entonces, 1, 3, 7, 10, 13, 16, ir sumando de 3 en 3. ¿Sí? Fluidez verbal, fluidez no verbal, la de fluidez no verbal es la de hacer los dibujos en esos puntos, Entonces, un minuto para que haga todos los dibujos que quiera con cuatro líneas Entonces, una, dos, tres, cuatro, ¿sí? acá otro una, dos, tres, cuatro, acá otra, así como haciendo patrones del celular eh, de las claves, funciones motoras ¿sí? seguir un objeto, bueno. funciones motoras relaciones reacciones opuestas diferentes funciones motoras, y el stroke que ustedes conocen, ¿no? leer primero las palabras en, en, en, sin color para ver que la lee decir los colores, y luego leer el color, decir el color de la tinta y no la palabra, ¿no? Entonces acá, azul, café, verde, eh, rojo, listo, más rápido. Bien, ese es el neuropsi Banfe, que es la batería de funciones ejecutivas. La batería de funciones ejecutivas se aplica también de 6 a 90 años, ya estamos en la tercera versión, listo, es una, está el constructo, de la, acá es un constructo de funciones ejecutivas basadas como en anatomía, que es un constructo bastante raro que yo critico bastante sobre funciones ejecutivas, eh, uno no evalúa funciones eh, de la corteza prefrontal, eso es lo que tiene uno que tener claro, uno está evaluando una, una, un, un funcionamiento, un desempeño cognitivo que es bastante complejo, pero no funciones de, orso, de la corteza prefrontal dorso dorsolateral, mentromedial, si eso no tiene validez de constructo, mejor dicho, Así como se presenta. Eh, estos son los, los materiales, el manual, protocolo, láminas de aplicación, juegos de cartas, bueno. Torre de Hanoi, tarjetas para clasificación, que estas son las mismas de Wisconsin, esta es el Iowa, ¿sí? que son... Esta es la torre de Hanoi, que ustedes la conocen de pasar la, los aros de, de, de, de, en tres palitos, ¿sí? Bien, y aquí está lo, todo lo que se evalúa. Es una tarea de laberintos, una tarea de cartas, que es la de, la de riesgo, para evaluar riesgo, que es como una tarea una, una, una, una, como tipo eh, póker, donde tú apuestas, un Strup, lo conocen, clasificación semántica, categorías, eh, selección de refranes, met metamemoria, entonces se le pregunta a la persona, por favor, yo te voy a decir unos números, por... indícame qué tanto vas a recordar. Y después mira qué tanto la persona conoce o no su propia memoria. Señalamiento auto dirigido Se debe como darse autoinstrucciones. Eh, resta consecutivas. Eh, suma consecutiva. Ordenamiento alfabético. O sea, se dan palabras. Lista de, de letras, la de ordenar. Memoria de trabajo. Y es lo que evalúa, ¿no? Y acá, laberintos, clasificación de cartas, que es como la de Iowa, clasificación semántica, fluidez verbal, la, la torre de Hanoi. Y ya, y ya con eso se calculan las funciones. Eh, aquí, supuestamente, órbito, med órbito medial, prefrontal anterior, torso lateral, y un puntaje completo con unos puntos de corte. Esto sería baterías neuropsicológicas que se pueden usar en niños. ¿Alguna pregunta? No sé, no sé. No.